doctor. Odis. Adelante doctor, el micrófono micrófono suyo. suyo. Muy buenas noches, noches. verdad verdad que para mí es un honor eh, saber que podemos reunirnos desde este lugar inhóspito para mí, realmente un lugar paradisíaco para algunos que alguna vez nos visiten y podrán darse cuenta que estoy en un lugar realmente interesante. Si ustedes pueden hacer un momento de silencio Escuchen alrededor los sonidos de la selva. Las ranas, los grillos, eh, la belleza de este, de este lugar eh, me trae realmente a memoria aquellos momentos cuando... Yo era niño y mi madre me hablaba de la belleza de un lugar como este. Por supuesto, yo crecí en un lugar donde la selva era eh, mi relación permanente y estar relacionado con los habitantes de este mundo maravilloso de la naturaleza me ha traído a mí a la posibilidad de encontrarme nuevamente a pocos días de cumplir mis 61 años, en un lugar maravilloso como este. La verdad que para mí es un honor eh, poder eh, hacer un espacio. Estoy cada día mejor, mejorando el lugar donde estoy a punto de establecerme de manera permanente. Hoy ya tenemos luz eléctrica, estamos con los paneles ya a disposición. Tenemos la luz que necesitamos, pero todavía no tenemos las condiciones como para poder tener nuestro set. Pero estamos sumamente contentos de poder compartir con ustedes esta noche especial en la que podemos hablar de un tema que para muchos de ustedes de repente será el final de algunos asuntos importantes que no conocíamos, pero también será el comienzo de otros asuntos relacionados al ¿Por qué mi liderazgo no crece? ¿Por qué mi liderazgo se queda en el camino? ¿Cuál es la razón por la cual no puedo remontar las montañas de mis deseos, de mis logros. ¿Qué es lo que me está impidiendo poder golpear el techo de mi liderazgo de tal modo que yo pueda seguir creciendo sin límites? No soy el originador de este proyecto de la conferencia de esta noche, pero soy un seguidor de uno de los grandes escritores sobre el liderazgo, sino yo creo uno de los mejores, autor de muchos libros y por supuesto autor de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, por supuesto el señor Maxwell. Él no solamente tiene las ideas plasmadas en 21 leyes irrefutables del liderazgo, sino que más aún, él tiene una escuela mundial. Miles de seguidores están detrás de sus enseñanzas por una simple razón, porque el liderazgo que él nos ha esbozado en sus libros, especialmente en sus 21 leyes de liderazgo, han desarrollado personas a nivel mundial de una manera realmente inexplorable. Es una, es una explosión de líderes que crecen y crecen de manera, yo diría hasta descontrolada, porque seguir esos principios, esas leyes, nos hacen ver de alguna manera dónde está nuestro problema y cómo podemos resolver el problema de liderazgo que muchos de nosotros tal vez al comienzo no lo entendimos o no lo entendemos, pero en el camino vamos abriéndonos paso para poder entender cómo crecer como personas. Permítanme hacer una atingencia, una pequeña introducción respecto al tema del liderazgo. Y me, voy a, me voy a tomar unos tres o cuatro minutos porque voy a decir algo franco, algo sincero, algo que nace de mi corazón y que quiero que esta noche muchos de ustedes tomen conciencia de aquello de por qué Tal vez Boris Darmon, no importa si es el doctor, si es eh, una persona eh, simple o cualquiera, o, o encumbrada o, o significada o honorificada por otras personas, reconocido por otros, no importa ahora. Quiero hablar como Boris Darmon. Conozco durante estos 60 años de mi vida cientos, miles de personas. He sido halagado, he sido... Eh, vilipendiado, he sido bien tratado o maltratado, pero en el conocimiento de las personas, he visto muchísimas personas enrumbar las nubes, profundizar las, el conocimiento, desarrollar capacidades, pero en todos ellos, a pesar de las buenas intenciones, de desarrollarse en diferentes campos, muchos de ellos se han quedado estancados tristemente porque pensaron que ser especialistas en economía, en educación, en tecnificación, en ingeniería o cualquier otra rama de las profesiones que existen les iba a dar el éxito que debe tener todo líder. Pero tristemente, en estos años de experiencia, un poquitito más que algunos de ustedes, 40, 42 años de experiencia, puedo decir que muchos de ellos fracasaron, simple y llanamente, porque creyeron que ser especialistas en algo sin relación con el liderazgo, les iba a dar el éxito. Muchos alcanzaron niveles encumbrados en la economía. Muchos alcanzaron una economía sostenible, pero sin liderazgo, las economías terminan des autodestruyéndose. Porque un líder que no sabe manejar bien su dinero, que no sabe manejar bien su, sus inversiones, un líder que no sabe manejar bien su grupo, su equipo, que no tiene claro cuáles son los objetivos prim primordiales de la vida, que no tiene nada que ver con cosas materiales ni con cosas que se pueden tocar, sino con aquellas que están más profundamente en el corazón, en la mente, en las intenciones, en los principios que gobiernan su vida, en sus creencias. Ellas son la única manera de poder decir, yo soy un líder. Tú puedes tener mucho dinero. Puedes alcanzar una gran posición, pero si no tienes liderazgo, simplemente eres algo en algo, pero no necesariamente en aquello que permanece por largo tiempo y se sostiene a través de las circunstancias. He leído este libro muchas veces y he enseñado en diferentes facultades de universidades acerca de las 21 leyes irrefutables de Maxwell. Y una de las más, diría yo, las más relevantes es la primera. Porque rompiendo el concepto de la primera, podemos entender todas las demás. ¿Y por qué digo rompiendo? Porque muchas personas no entienden que en el liderazgo hay una ley que se llama la ley del tope. Yo quiero pedir a Julio García que me está ayudando. Gracias, Julio, una vez más. Tú lo sabes muy bien cuánto me ayudas y me apoyas con esto. Eh, todavía estoy aquí limitado con la tecnología, pero tú me has ayudado esta noche. Y quiero, por favor, presentarles un pequeño PowerPoint que hemos preparado con Julio para cada uno de ustedes y poder hacer una secuencia y poder darle mayor eh, legibilidad a lo que queremos decir esta noche. Y quizás la pregunta que hicimos es, ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no subo más? Gerardo levantó la mano, parece. ¿Alguna pregunta, Gerardo? ¿Estamos escuchando bien? ¿Tenemos un buen audio? ¿Alguna cosa, por ¿Todo favor? Todo bien, todo bien, sí. Boris. Nada más es Excel. un pequeño anuncio. Lo voy a dar, sí. lo, si me permiten, darlo brevemente, Boris. Sí. Es, eh, es que está, el día de hoy, está, está viendo personas que están tratando de estafar, Boris. Entonces, lo hemos recibido, sí. Queremos... sí. sí Toda perfecto. la gente lo, lo hemos comunicado, sí, correctamente. Excelente. Sí. Bueno, uh -huh. ok. Lo hemos comunicado. Gracias, correctamente, gracias. No, bueno. Sí, entonces, dentro del concepto de las leyes de Maxwell, él desarrolla un tema importantísimo y comienza con aquello que nosotros tenemos que conocer. Porque si rompemos ese, ese tope... Nosotros podemos desarrollarnos como líderes, no solamente en crecimiento, sino también sostenibles. Tuve el privilegio de visitar hace aproximadamente unas tres semanas atrás a una persona que inició un negocio aproximadamente hace tres años atrás. Y él me decía, Boris, yo necesito hablar contigo. Le digo, hermano, con muchísimo gusto. Y fui para su oficina, todo un piso. Él dice, yo hace. Aproximadamente tres años atrás decidí hacer un negocio que lo hacen los grandes, que hacen los grandes líderes, que hacen las grandes corporaciones. Y me atreví a comenzar un proyecto con un producto que yo sabía que podía ser difícil lograrlo, pero vendí mi auto, vendí mi casa, vendí mis propiedades para comenzar a hacer algo. Y dije, ¿por qué tengo que venderle sus productos a otras personas cuando yo puedo hacer eso? Y a él le ha ido muy bien. Y les cuento que las palabras que él me dijo en resumen después de terminar una larga conversación de más o menos una hora y media. Dijo, yo sé cómo hacer el negocio. Yo entiendo cómo funcionan las redes. Pero yo llegué a mi tope. Ya no sé qué más hacer aquí. Yo necesito, me dijo él, palabras textuales, un líder que me ayude Desarrollar mi capacidad para poder crecer en mi liderazgo y en mi empresa. Yo ya llegué a mi tope. Y de eso queremos hablar esta noche. Tú te has preguntado quizás y dirás, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me quedo donde estoy? ¿Por qué los demás siguen creciendo y yo no? ¿Qué es lo que me falta? Vamos a tomar primeramente la primera ley. Vamos a hablar de dos leyes hoy, del tope y de la influencia. Vamos a avanzar a la siguiente vista, por favor. Ponle mucha atención. Escuchen bien. En el liderazgo hay leyes y no hay manera de formar líderes, inducir, lograr tener líderes que te sigan dentro de un equipo, de un grupo, fuera de las leyes que rigen el liderazgo. Tú puedes ser carismático, puedes ser buena gente, puedes tener buenas ideas, pero si no eres un líder, si no utilizas las herramientas que te da el liderazgo, tú simplemente pasarás como uno más, perdóname que, que lo diga de esa manera, lo he dicho con mucho respeto en muchas, en muchas ocasiones, serás uno más del montón. Que apareció en algún momento y luego desaparece. Que aparece en un momento porque hay una circunstancia favorable, pero de allí no pasa más. Ser líder no es romper reglas. Es que respetando reglas podamos unir capacidades para llevar adelante proyectos sostenibles y con resultados efectivos, con eficacia. Hay personas que crecen y desarrollan como líderes sin necesidad de hacer bulla, sin hacer ni siquiera sonidos. ¿Por qué? Porque desarrollan esas capacidades dentro de las leyes de liderazgo y saben muy bien que el potencial que tienen, si no echa, mano de las herramientas de liderazgo, se quedará en el stand-by, en el statu quo del grupo de personas que finalmente terminan sin trascender en el tiempo. No es que hay que romper reglas, no es que hay que golpear las paredes, no hay que derribar las casas, no. Hay que seguir principios y esos principios nos ayudarán a crecer. Tiene que haber una base sostenible que se llaman leyes que gobiernan el principio de liderazgo. Vamos a avanzar a la siguiente vista, por favor. Hablemos de la ley del tope. Normalmente cada persona, cada individuo, persigue sus propias expectativas. Por supuesto, nadie está tratando de contentar solamente al otro si es que trabaja en un equipo también trata de llevar adelante sus propios proyectos. Yo no sé si esta noche estás aquí y tú estás en algún negocio, estás emprendiendo alguna, alguna qué sé yo, alguna empresa. No sé si esta noche estás haciendo inversiones. No sé si esta noche de repente estás este, emprendiendo como profesional, estás como político, tratando de ayudar a tu comunidad, ingresar en el mundo de la, del trabajo social. Yo no sé cuál es tu condición. Lo que yo sé es que tú tienes tus propias expectativas. Y esas expectativas requieren de ti no solamente esfuerzo, no solamente conocimiento. Necesitas desarrollar algo más para poder desarrollar, perdón, para poder comprender cuál es la razón por la que tú en algún momento, de repente, te estanques. No sabes qué está pasando. Y hoy vamos a explicar eso. Adelante, por favor. En la ley del tope, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. A ver si lo puedo explicar un poco. Cuando tú dices, yo tengo capacidad para ser líder, pero tu capacidad no se desarrolla del nivel de liderazgo que tú ves que te exige las circunstancias. Tu capacidad te limitará en el nivel de eficacia que vas a lograr. En otras palabras, que si tú no desarrollas capacidad de liderazgo, ¿cómo se desarrolla capacidad de liderazgo? Entendiendo, entendiendo las circunstancias en las que te encuentras, desarrollando conocimiento respecto al área en el cual tú estás liderando, aprendiendo de los errores de los otros, de tus propios errores y enmendándolos, manteniendo principios y desarrollando capacidades que sean ad hoc con aquel campo en el cual tú estás tratando de crecer. Muchas personas dicen, oye, oh, ya, ya logré. Ya estoy en este nivel, ya estoy feliz, ya soy suficiente. Eso es suficiente para mí. Cuidado, porque lo suficiente para ti puede no serlo para tu equipo, puede no serlo para tu negocio. ¿Por qué? Porque en algún momento eso que es suficiente para ti puede llevarte a la no eficacia, desde tu perspectiva, desde tu contribución. puede llegar al punto de pensar de que ya, yo logré lo máximo y lo máximo es lo que yo quería. Cuidado porque te puedes quedar en ese tope y si no desarrollas tu capacidad de líder, tu empresa puede comenzar a caer. Hay un caso de una transnacional, una zapatería, una compañía que producía zapatos en el Brasil. El dueño, el padre de familia, era un buen líder. Él desarrolló capacidades como para poder hacer de su empresa una cadena grandísima muy bien desarrollada y sostenida en el Brasil. Pero cuando él murió, él no tenía nadie que lo sucediera. La capacidad de liderazgo de sus sucesores, cuatro de sus hijos, en solamente año y seis meses llevaron a la quiebra la producción de esa compañía. Posiblemente la capacidad de liderazgo del dueño, del original dueño, era suficiente para mantener cierto nivel de eficacia gracias a la eficacia que tenía como persona, como líder. Su empresa se mantenía, su empresa seguía adelante mientras él estaba. Pero el tope de su liderazgo llegó a tal punto, ya era un hombre de edad, que cuando terminó sus días, la sucesión de los que iban a liderar la empresa que él había dejado, no estaba en la misma capacidad de liderazgo que él tenía. Tenían un tope de liderazgo mucho más bajo que el de, sus de su padre. Los hijos que tomaron el control del liderazgo en la empresa no tenían el nivel de eficacia que tenía el padre. Por tanto, la empresa cayó. Esto puede suceder en un proceso de sucesión o de herencia o también puede suceder con la misma persona cuando la persona no se capacita, no desarrolla la capacidad de ser líder para poder romper el esquema que puede llevarlo a la bancarrota en el caso de un negocio o simplemente a detener el proceso de crecimiento y eficacia que tiene su negocio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros tenemos, algunos de los que están aquí, bueno, la mayoría de los que están aquí, están en un negocio de inversiones. Y en ese negocio de inversiones usted refiere a algunas personas respecto a al trabajo que realiza la empresa de inversiones. Y la gente se anima a seguirlo. Pero hay personas que simplemente invitan a otros a formar parte de este grupo de inversores, pero no desarrollan capacidad de liderazgo. Entonces tienen un sinnúmero de gente trabajando, ingresando dinero, ganando dinero, pero no hay una relación eficaz entre el líder y sus liderados. Él cree que así puede sostenerse. Lo que ha pasado en el tiempo, en otras experiencias parecidas, es que cuando el líder no tiene la capacidad de liderar, su eficacia se estanca. Sobrevive por la inercia de algunos otros que aparecen abajo, económicamente hablando. En sus inversiones se mantiene, no por su liderazgo, sino por el impulso que dan los que están debajo de él. Pero él como líder ya llegó a su tope. Su capacidad de liderazgo se estancó como persona. Terminó de ser significante para su equipo. Y por, por supuesto, la consecuencia de eso, dice Maxwell, es la ineficacia. ¿Qué tenemos que hacer para romper el tope que nos limita cuando nosotros ya perdemos eficacia? Hay que... Desarrollar capacidad de liderazgo. ¿Cómo lo hacemos? Mencioné, desarrollando conocimiento, autoaprendiendo, autodisciplinándose, entendiendo más el campo en el cual estamos desarrollando nuestro liderazgo para poder desarrollar mayor capacidad, agrupando personas, delegando, entendiendo en qué circunstancias me encuentro para poder adaptarme al cambio, o Hacer cambios que yo mismo debo provocar para poder crecer de manera continua, de manera sostenible. Seguimos, por favor, a la siguiente vista. Escuchen bien. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Si tú no desarrollas la capacidad para dirigir, para liderar, si no te preocupas por ti mismo, por autodisciplinarte, por entender las situaciones. Yo conozco algunos líderes que dirigen personas, pero no tienen idea ni siquiera de cómo responder una pregunta que se le hace. Oye, ¿sabes cómo es esto? Oye, oh, no lo sabía. Oye, ¿Entiendes esta situación? No, no tengo la información. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Si tu potencial para dirigir es 8, tu tope es 7. Porque si no tienes la capacidad, tú no puedes sobrepasar de eso. Tienes que tener capacidad de liderazgo para poder crecer y ayudar y acrecentar a los demás. Ahora te estás preguntando, ahora entiendo por qué, ahora entiendo por qué no crezco. Ahora, ¿por qué la gente no me cree? Claro, si no tienes conocimiento, si no sabes resolver situaciones, no tienes capacidad para dirigir, nunca podrás crecer. Es importante desarrollar ese, esa capacidad para poder tener mayor potencial y crecer mucho más como líderes. Sigamos. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor será su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo tiene una puntuación de 8, su, su eficacia no puede obtener más de 7. Si su liderazgo es únicamente de 4, su eficacia no es más de 3. Su capacidad de liderazgo para bien o para mal siempre determina su eficacia y el impacto de, potencial de su, de su organización. O sea, tú no vas a poder si tu capacidad está en ocho, tú no puedes tener una un desarrollo, una eficacia de nueve, no puedes. Siempre estará debajo de tu capacidad. Por eso es importante entender que la eficacia crecerá en la medida en que tu capacidad también crezca. Es importante el desarrollo que desarro eh, la capacidad eh, es importante que el líder de desarrolle su capacidad yo tenía una clase que dicté en por lo menos cuatro universidades desarrollando competencias gerenciales es un tema importantísimo y por qué lo desarrollaron dentro de esas cuatro universidades porque ellos creían que desarrollar habilidades blandas en los líderes es la clave para romper el tope que un, normalmente un líder tiene cuando no desarrolla esa capacidad. Por eso es importantísimo entender la ley del tope de Maxwell. Los invito a revisar las 21 leyes irrefutables de Maxwell en el Internet. Ustedes podrán encontrarlo. Sigamos, por favor. La siguiente. Y gracias por escucharnos esta noche, por estar con nosotros aquí todos ustedes. Adelante, Julio, por favor. La siguiente vista. Es importante que cada uno de nosotros, a ver si Julio está conmigo. Está Julio. No se ve. Eh. Parece que hemos perdido la señal. Tengo la imagen ¿Tengo de la McDonald's señal? yo aquí en pantalla. Tengo la imagen de McDonald's. ¿Me copias por allá? No te escucho. Yo no te escucho. Ahora sí, ya está. Ahora sí, ahora sí, McDonald's. El caso de McDonald's es un caso interesante, ¿no? McDonald's, por ejemplo, había llegado a su potencial. Los hermanos que habían desarrollado esta empresa habían logrado eh, tener eh, McDonald's en todo lugar, pero ellos necesitaban abrir franquicias. Y para eso contrataron a un hombre que tenía la capacidad de liderar y la eficacia de subir el liderazgo de esta empresa, de tal modo que la empresa se constituyó como la empresa más grande de comida rápida en el mundo. Podemos leer el caso más adelante, seguramente podemos simplemente, como ejemplo, comentamos allí dentro de nuestra conferencia. Sigamos. Vamos a mirar ahora un poquito más acerca de la ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más y nada menos. Cuando yo hablo acerca de la influencia sencillamente me pongo a pensar y me, me pregunto, ¿a cuántas personas Boris esta noche está influenciando? Estamos en la sala, ¿cuántos? A ver, somos 43. Dice la ley de influencia que cada persona de manera natural, no intencionalmente, influenciamos a 30 personas alrededor de nosotros. O sea, usted sale de su casa y camina hacia el trabajo o simplemente pasa en su auto cerca a una comunidad. Alguien vio el auto por la velocidad, por el color, por la sonrisa que usted puso, por la mirada, qué sé yo, por un gesto. 30 personas están siendo influenciadas de manera natural alrededor suyo. Hoy son 43 personas que estamos en la sala. Intencionalmente, este servidor, a través de esta organización que se llama Escuela de Líderes, estamos influenciando a 43 personas que intencionalmente se han reunido esta noche para poder escuchar una charla. Imagínense ustedes si, sin intención, influenciamos a 30. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos valorar la capacidad de influencia que tenemos de manera intencional? Intencionalmente podemos influenciar al doble de lo que hacemos sin intención. ¿Qué quiere decir eso? Que esta noche, si multiplicamos 43 personas por 60, podríamos decir que cada uno de ustedes desarrollará un liderazgo de influencia en la medida en que lo que aprendamos aquí lo podamos llevar a la práctica. De paso, la ley de influencia es una de las maneras de romper el tope de la falta de capacidad que tienen las personas cuando son líderes, porque la influencia te permite introducirte en la mente, en la vida, en las circunstancias de otras personas, para que puedas, de algún modo, hacer que tu liderazgo tenga sentido y, por supuesto, se desarrolle en el tiempo. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo estás tú influenciando? ¿Lo estás haciendo de manera no intencional? de manera natural o lo estás haciendo de manera intencional direccionando tus intenciones tus palabras tus tus gestos tu conocimiento a tu equipo puede que seas un político puede que seas un policía puede que seas un, un funcionario puede que seas un inversionista puede que seas un líder de un grupo de personas a quienes, con quienes trabajas de manera social o, o en la sociedad entonces te pregunto estás desarrollando influencia me dices que sí, ok. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la calidad de tu influencia hacia los demás? ¿Qué es lo que estás logrando con tu influencia? Y si no lo estás haciendo, ¿estás dispuesto a pensar ahora en qué estás influenciando? ¿Cuál es el nivel de tu influencia y quiénes realmente lo están recibiendo? Porque la verdadera medida de liderazgo es la influencia. No hay nada más ni nada menos que eso. Sigamos, por favor. Si usted no tiene influencia, nunca podrá dirigir a otros. Jesucristo caminando y por allí pasa por el, la puerta de la ciudad y ve a un hombre, vamos a decir, un le llamaban publicano, y le dice, sígueme. ¿Qué capacidad de influir tenía Jesucristo para poder lograr que un publicano deje su trabajo para seguirlo? ¿Qué le ofrecía? Posiblemente dinero, no, porque él tenía dinero. Tal vez cuando pasó por la barca de Pedro, podríamos entender, pues, bueno, hablaba bonito, le dijo su nombre sin conocerlo, tal vez le llamó la atención que alguien supiera su nombre. Y por eso decidió seguirlo. Pero hay una cosa que sucede en un momento en la vida de este maestro llamado Jesucristo. Miremos a Jesucristo como si fuera... Un líder simplemente esta noche, por favor, para que nadie diga que estoy influenciando de manera con el cristianismo si usted no es cristiano. Está bien, pero miremoslo como líder. Llegó un momento en que él estaba hablando algo que golpeó la conciencia de la gente que lo estaba escuchando. De tal modo que la gente comenzó a irse. Ya no querían escucharlo. Y dice que se quedó Jesucristo con sus discípulos y les hizo una pregunta. Y les dijo, ¿Vosotros también queréis iros? Como se están yendo ellos? ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro toma la iniciativa y dice, ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Ustedes se imaginan la capacidad de influir de Cristo en sus discípulos, en la gente? era tal la influencia que él desarrollaba en sus liderados, en sus seguidores, que hoy la población mundial, gracias a la influencia de un hombre llamado Jesucristo, hoy tenemos sus enseñanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros principios, lo hemos adoptado como parte de nuestra existencia, cuando miramos la naturaleza nos acordamos de sus parábolas cuando decía mirar los lirios del campo, mirar las aves. Su influencia es tal que nosotros tenemos que aprender de él para poder crecer en nuestro liderazgo y ser sostenibles. Y no solamente sostenibles, sino también ser eficaces, solos, no podemos lograr nada. Yo tengo que reconocer que todos los años de mi vida, los he logrado, y si he logrado algo en esos años de mi vida, es gracias a ustedes, a mis amigos, a los que escucharon, a los que nos condujeron, a los que nos, nos retaron, a los que nos observaron, a los que nos criticaron, a los que nos apoyaron, a los que nos dijeron palabras bonitas. La influencia es mutua porque es parte del liderazgo desarrollar ley de influencia. Si usted no está capacitado para influenciar, nunca podrá o por lo menos no se atreva a tratar de dirigir a otros porque o los maltratará o sin duda terminará solo. Es necesario entender y preguntarnos esta noche cómo estoy desarrollando la ley de influencia. ¿Hacia dónde? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué principios? Es sumamente importante entender la ley de influencia esta noche. Sigamos, por favor. ¿Cómo se mide la influencia? La siguiente vista, por favor. Hay dos ejemplos interesantes que las hemos tomado esta noche para poder explicar un poco que muchas veces nosotros creemos que las personas influencian por su poder, por su posición, por su riqueza, por su condición social, y nos equivocamos. Dos ejemplos de influencia, la princesa Diana y la madre Teresa de Calcuta. Dos extremos. Diana no tenía el poder. El poder lo tenía su esposo. Pero la influencia que ella ejerció en el mundo es tan grande que su nombre aún permanece por años. Y su ejemplo es sumamente recordado por el mundo entero. Y miremos al otro lado, una mujer sencilla. Una mujer que simplemente su trabajo era influenciar a través del servicio. Ambos. O estas dos mujeres recibieron premios Nobel. ¿Por qué? Porque su, su influencia en el mundo fue tan grande, tan notorio, y no tenía nada que ver con su posición, porque no tiene nada que ver con, en el caso de, madre, de la madre Teresa de Calcuta, ella no tenía dinero, no tenía posición en algún lugar de, de, la, de la curia, simplemente era una mujer de servicio. En el caso de Dayana, ella es una mujer en posición, pero no tenía el poder, pero su influencia es tal que hoy la recordamos con beneplácito y podemos mencionarlas esta noche en esta conferencia como lo haría cualquier persona en cualquier posición, en cualquier lugar, sabiendo que de estas dos mujeres hoy podemos recordar, podemos tener el honor de tomar sus nombres para decir cuán influyentes fueron en el mundo. Mi querido amigo que estás esta noche en mi conferencia, te voy a decir algo. Si tú no estás dispuesto a influenciar, es posible que todavía no estés capacitado para liderar. Hay algunos mitos, y estos mitos los vamos a tratar de disolver en solamente unos minutos. No vamos a tomar mucho tiempo porque tampoco queremos cansarlos. Algunos creen que ser gerente ya es ser líder, ¿no? Muchísima gente dice, yo soy el gerente de la empresa y creen que por eso son líderes. No, señor, la gerencia simplemente es una posición administrativa que te dan, que te, que te dan el privilegio de tener, pero no necesariamente puedes liderar personas. Siguiente, empresario. Ah, no, yo soy dueño de mi empresa, por tanto yo soy líder. No necesariamente tú puedes tener... Muchísimo dinero y puedes tener muchísima posición, pero no necesariamente ser líder. Ah, no, yo soy doctor, tengo el conocimiento, por tanto yo soy líder. No, el conocimiento no te capacita para ser líder. El, cono el conocimiento es un ingrediente que te ayuda para poder desarrollar liderazgo, pero no necesariamente. Ah, yo soy originador de las ideas. Gracias a mí, toda la gente puede seguir lo que yo creo que es importante. No necesariamente. Hay muchas ideas que han quedado en el camino gracias a, su, a esos precursores, grandes ideólogos, pero allí quedaron, quedaron como idea, simplemente. Pero de ahí no pasó. Otras personas dicen, Ah, yo tengo posición. A mí me han dado el puesto y por tanto con el puesto yo ya soy un líder. Acá en el Perú, para aquellos que están en otro país, sucedió algo muy interesante hace solamente un año atrás. Nuestro país eligió a un maestro como presidente de la república. Pocos meses después, el líder de su partido que lo llevó a la presidencia dijo estas palabras. Una cosa es tener la presidencia y otra cosa es tener el poder. Lo voy a decir dentro del contexto de nuestra, nuestra charla esta noche. Una cosa es tener la posición de presidente y otra cosa es ser el líder. Por eso es muy importante que tengamos muchísimo cuidado cuando ocupamos un puesto o tenemos un lugar y creer que por eso ya nosotros somos líderes influyentes, que ya tenemos la capacidad de poder liderar. Lo que tratamos en esta noche de enseñar es que si tú realmente quieres permanecer en el tiempo de manera sostenible, en el liderazgo tienes que echar mano de las leyes del liderazgo. Tienes que desarrollar tu potencial, tienes que desarrollar tu capacidad, porque en algún momento vas a llegar al tope y de allí no vas a poder salir a menos que tú mismo hurgues dentro de tu propia experiencia aquellas cosas que te hacen, que te son necesarias. Quizás hacer cambios, quizás reacomodar circunstancias, ¿Quién sabe hasta adoptar nuevas creencias que no las tenías claras para poder crecer, para poder romper aquel tope al cual tú llegaste para poder ser más eficaz cada vez? No te olvides que cuanto más tiempo pasa, la experiencia se va añadiendo y requiere de ti que tú puedas desarrollar tu capacidad para acrecentar tu eficacia y poder ser un líder realmente influyente. Por eso, esta noche, yo quise en esta conferencia ayudar y ayudarme a mí también a recordar aquellas cosas que me ayudan y que me ayudarán en el futuro para poder seguir creciendo. Si esta noche tú te preguntaste, ¿por qué no crezco? y conseguiste la respuesta, habremos logrado el objetivo que buscábamos en esta conferencia. Porque hay muchas personas que están, por ejemplo, en una empresa, cinco años, diez años, y están como que medio en el stand-by. No han sido ascendidos, no han desarrollado mayor capacidad de liderazgo. algunas personas que están en los negocios y se han quedado en, estancados en los negocios. Y te has preguntado por qué estás así. Te has preguntado cuál es la razón. Bueno, espero que esta noche tú hayas respondido a esa gran pregunta que de repente está pasando en tu mente y que esta noche esperamos disolver. ¿Quién es realmente un verdadero líder? El que logra dirigir sin imponer fuerza. El que influencia con su ejemplo. El que al hablar sus seguidores obedecen sus órdenes sin que lo sean, sin que sean órdenes. Es decir, tú vas de alguna manera entrometiéndote en la vida de los demás para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a desarrollarse. No con la intención de dominarlos, sino para poder crecer juntos. No te olvides que cuanto más alto es el edificio, mayor deben ser sus bases. Cuanto más grande líder eres o quieres ser, tú tienes que tener mayor y más firme tu equipo con quien tú trabajas. Eso es lo que estamos tratando de hacer en esta escuela. No estamos buscando protagonismo. Este servidor lo ha hecho siempre. No lo hago por protagonismo, ni Julio nos ayuda por eso, ni las personas que nos apoyan lo hacemos por eso. Lo hacemos porque queremos crecer juntos. Hay una sola gloria que me gustaría tener algún día. Escuchar a alguna persona que esta noche está con nosotros y decir, Boris, ¿te acuerdas de aquel 3 de agosto cuando tú nos hablaste acerca de la ley del tope y de la influencia? Me cambió la vida. Ese es el único premio que yo espero tener. Si algo protagónico quiero tener en mi vida es quiero saber que si alguna vez yo dije algo positivo y que te ayudó, te logró ayudar a lograr los objetivos que te proponías. Si tú realmente quieres ser un buen líder, finalmente no importa lo que cualquier persona le diga, recuerde que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos que eso. Si tú logras influenciar a las personas, tu capacidad crecerá, tu eficiencia crecerá. El tope no será un problema porque tú crecerás juntamente con tu liderazgo porque echas mano de las herramientas, de la influencia que te ayudarán a crecer y a desarrollarte como líder. Esperamos que esta presentación te ayude a desarrollarte como persona, como líder, como, no sé, lo que tú quieras, porque la capacidad está a tu alcance. Hoy tenemos el privilegio de contar con el conocimiento a puertas abiertas. Tú entras al Internet y quieres buscar un tema, quieres conocer un, un asunto que no sabes cómo se resuelve o de qué trata. Tú puedes tener ahora acceso al conocimiento de manera total y abierta, nunca en la historia de la humanidad hubo tanto conocimiento a mano de los líderes. Y ¿sabes? Me da muchísimo gusto terminar esta conferencia y saber que estás aquí todavía. Porque sé que de alguna manera esta charla, esta conferencia, sencilla, te va a permitir a ti romper los esquemas, quizás del miedo, conocer quizás la razón por la cual no creces. Entender ahora por qué estás estancado y ahora sí crecer y poder comenzar a vivir la experiencia de un verdadero líder que no solamente está satisfecho por lo que hace, sino también por lo que ve que logra influenciando a los demás. Mi nombre es Boris Darmon, como siempre, un servidor para ustedes. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muy bien, agradecer, como siempre, magistral, práctico, puntual, simple, sencillo, vivencial, experiencial, en realidad... Es, es, es imposible no comprender los aspectos que nos ha presentado nuestro amigo y maestro, el doctor Boris Darmon, sobre estas leyes del tope y de la influencia. Así es que abrimos micrófonos, tenemos algunos minutos, pocos, pero los tenemos, si alguien desea compartir su opinión, si alguien desea eh, indicarnos qué parte le llamó la atención, o como nos eh, solicitaba a nuestro expositor, nuestro amigo de esta noche, como todas las, todas las semanas, pues, este, ¿Qué realmente, cómo ha impactado estos temas? El de la influencia y el efecto. Nos preguntaba a propósito, mientras que pueden abrir sus micrófonos o levantar las mano o escribirlo en el chat, nos eh, preguntaba por el chat si eh, esta presentación va a ser compartida. Giovanni desde Ecuador nos hace la pregunta Maestro Boris. Lo vamos a subir en los próximos 15 o 20 minutos, lo vamos a subir a Boris Darmon Canal, Allí ustedes lo van a poder ver y compartir, por supuesto que sí. Excelente, lo tendremos entonces en Boris Darmon Canal en YouTube, claro que sí. Muy bien, gracias, nos dice Benjo Díaz desde Colima, en México. Aprendí mucho, campeón, nos dice... Nuestro amigo, gracias Giovanni también a ti por estar y darnos probablemente algo de lo que los seres humanos tenemos y es muy valioso, que es nuestro tiempo, ¿no? Por